Ahí estamos grabando. Les agradecemos por haberse sumado y por la predisposición para, para compartir esta, esta hora, casi una hora de, de duración de, de la actividad de hoy. Eh, en primer lugar, muchas gracias a, a CEPAL por la predisposición para organizar esta actividad con, con colegas, periodistas de, de la región. Eh, la actividad se enmarca en el proyecto Raíz que es un proyecto de biodiversidad que estamos realizando junto con laticlima y Claves 21, con periodistas de América Latina, que son una serie de podcasts sobre biodiversidad y diferentes productos comunicacionales. En ese marco nos parecía bueno llevar a cabo un, una actividad, un conversatorio, eh, con uno de los temas que consideramos más relevantes en, en América Latina hoy en día, que es justamente el Acuerdo de Escazú, eh, que creemos que, el posicionamiento de este tema y la mayor difusión de este tema es, es muy interesante y relevante para las regiones, por eso que eh, coordinamos y trabajamos con CEPAL para la realización de, de esta actividad. Eh, les comento un poco la dinámica, en primer lugar me presento, mi nombre es Fermín Cop, junto con katiana Murillo y, y también Profeta, eh, llevamos adelante Claves 21 latín Clima eh, y coordinamos esta actividad junto con, con CEPAL. Eh, la, la actividad de hoy va a contar con una primera intervención de, de Doña Alicia, la Secretaria Ejecutiva de, de CEPAL, que nos va a contar un poco sobre el Acuerdo de Escazú. Eh, luego de ello va a haber un espacio para preguntas de parte de todos y todas en la actividad, por lo que los, los y las invitamos a que nos dejen sus comentarios y preguntas en el espacio de chat que ya algunos han estado comentando allí. Eh, pueden dejar allí sus preguntas y, y su, sus comentarios e inquietudes que desde el equipo de CEPAL y, y desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva van a poder eh, responder a sus inquietudes. Vamos a tratar de abarcar todas las preguntas que podamos en el caso de que haya alguna pregunta que, que quede pendiente de, desde el equipo de CEPAL. Eh, luego vamos a eh, estar en contacto por si hay algo que, que no, quede, no quede con respuesta. Eh, les comento del mismo modo que la actividad está siendo grabada y luego va a ser puesta a disposición por, para los periodistas que han sido inscriptos a, a la actividad y eh, lo, lo vamos a, a difundir desde Claves 21 y, y Latin Clima. Del mismo modo también les comento ya que eh, somos todos periodistas y, y colegas que pueden utilizar eh, la, la, la intervención y los comentarios que, que se digan en esta actividad para notas periodísticas y para diferentes materiales que, que ustedes consideran relevantes en, en la actividad. Simplemente a modo de introducción, eh, para poner un marco, eh, la actividad está siendo desarrollada justamente a partir del Acuerdo Escazú, de el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y en América Latina y el Caribe. Es el primer acuerdo regional ambiental de la región, el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El principal el objetivo del acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y su desarrollo sostenible. Eh, sin para nada, sin mucha más demora, eh, le agradezco muchísimo a Cepal y, y a doña Alicia por su predisposición para estar aquí y charlar con nosotros. Eh, Dona Alicia, cuando usted disponga, le, le cedemos la palabra para, para su primera intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, eh, muy querido Fermín. Muchas gracias por la invitación a Fermín Cop, a, a Katiana Murillo, a Damián Profeta. Gracias por realmente organizar esta, esta sesión. Nos parece de gran relevancia poder informar y ustedes son pues el canal más importante para poder eh, informar al, al público, a la sociedad sobre este acuerdo de Escazú. Así es de que quiero agradecerles la oportunidad. Y decirles que bueno, yo estoy muy bien acompañada, estoy acompañada de, de Carlos de Miguel y David Barrio y por supuesto de Guido camú y bueno, todo un equipo, José Luis Amaniego, en fin. Eh, yo lamentablemente, bueno, les voy a hacer la presentación con mucho gusto, la introducción y luego los voy a dejar con mis colegas para las preguntas y respuestas, porque por supuesto que ellos son los más, este, los más avesados en el tema, pero con gusto yo siempre quedaré a la, eh, a la disposición. Entonces, eh, me dicen que el audio medio se corta, ¿verdad? A ver si ahora me escuchan mejor. Estamos escuchándola perfectamente, señora Alicia. Ah, perfecto. No hay ningún problema. Bueno, entonces ahora voy a cargar una presentación. Ahí estás, Rafael, ¿verdad? Sí, estoy por acá. Bueno, para que me ayudes, porque ayer... ¡Oh, my God! Ahí voy. Entonces, ahí voy. Eh, díganme si la ven... Y si okay. la ven completa, eh, eh, ahí el detalle, ¿la ven completa o ven cuadritos negros? Está cargando, un segundito, ahí está el cuadrito, el cuadrito negro, ahora le da switch. Eso, a ver si ya aprendí, ahí. creo que aprendí. ¿Está? Sí, Tarda un segundito. Ahí está, la Ahí está, perfecto. Ahora sí. A la mitad la vemos. Sí, ¿Se ve la bueno, maestro. sí, ¿se ve? A la, Pero mitad, se ve a la mitad, si la puede colocar en, en grande, como que no en, en, a la mitad de su pantalla. ¿Cómo crees? A ver, espérate. Ahí, ahí, ahí está perfecto. Ahí está perfecta. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. perfecto. Ah. Sí, ahora dale clic otra vez en, en, en Slideshow abajo. Aquí, ok, a ver. El iconito ahí debería estar. Ahí, exacto. Tarda un segundito. Ahora sí, Ahí swap, nuevamente. Voy al swap, Dios mío. ¿Y ahí? Y se ve a la mitad. Si sí, puede hacer lo que hizo hace dos segunditos que se veía completo. Mi corazón, yo he hecho... Ah, bueno, ahí voy de nuevo, pero espérate, es que no sé qué hacer. Voy. ¿Por qué? A ver, sí, porque de verdad, a mí sí se me ve completa, así es que qué cosa más rara. Bueno, ahí voy. Eh... Rafa, pues yo creo que vas a entrar a ayudarme, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve completa, ahí está perfecta. Se ve perfecta. Gracias, sí, sí. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a contarles un poquito de qué se trata el Acuerdo de Escazú. Como ya se dijo aquí, es un acuerdo muy importante que habla sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y como bien lo dijo Fermín, es el primer acuerdo que hay en el mundo que aborda la defensoría de los activistas ambientales. Y ustedes saben que hemos tenido muchos, eh, muchos problemas en América Latina en relación a este tema de muertes de defensores ambientales. Así es de que por eso para nosotros este acuerdo es de gran importancia. Ahora me tienen que decir cómo, a ver, ahora sí, siguen viéndola bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Perfecto, perfecto, bueno. Bueno. La verdad es que la crisis climática, sanitaria y socioeconómica provienen de un origen que es un modelo de desarrollo insostenible. Un modelo de desarrollo que nosotros realmente cuestionamos a fondo. ¿Por qué? Porque a pesar, o sea, durante varias décadas hemos tenido crecimiento insuficiente, baja productividad, alta desigualdad, pobreza e informalidad y un gran extractivismo con degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. Es decir, esto viene de antes de la pandemia, y con la pandemia vamos a ver cómo se agudizó. Y por supuesto, esto ha llevado a un gran descontento social y a una gran incertidumbre, ¿verdad? Eh, abordamos, o nos, nos, nos llegó la pandemia en un momento en que había fragmentación de servicios de salud, acceso desigual a vacunas, se han profundizado en las asimetrías, hoy vivimos en un mundo casi dividido de verdad entre países que han tenido acceso a vacunas y muchos de los nuestros que no la han tenido y la pandemia le pegó muy fuerte a América Latina y el Caribe, con un 8,4% de la población, tenemos alrededor de 32,5% de los fallecidos y las asimetrías en relación a las vacunas es enorme. Mientras Europa ya tiene, Estados Unidos ya tiene el 50% de su población totalmente vacunada, ¿verdad? Y el resto es porque no quiere y en Europa pues prácticamente el 35% de el total de su población vacunada en América Latina tenemos un 16%, con graves asimetrías internas también respecto a países que sí lo han logrado con mayor eficacia, como Chile, Uruguay, y otros que, que están muy rezagados, por supuesto, el caso de Haití, Honduras, Guatemala, en fin. Entonces, eh, esta, esto ha agravado, pues sin, sin duda, el descontento. El confinamiento ha exacerbado temas de violencia, la conflictividad social y ambiental. Y, por supuesto, la migración, que es otro gran tema. Obviamente, contamos con una nueva agenda de desarrollo, la 2030, el Acuerdo de París, la Agenda de Acción de Addis Abeba, pero la verdad es que estamos ante el problema de poder implementarla en una situación tan compleja. Una región como la nuestra, que es muy rica en recursos naturales, con una biodiversidad extraordinaria, pero muy amenazada. Antes de la pandemia, nueve de los 15 países del mundo han eh, sufrido la mayor pérdida de bosques primarios. Y, y, y de estos, perdón, de los 15 países del mundo, nueve son de nuestra región y destaca, por supuesto, Brasil y Colombia. 31 áreas presentan eutroficación en los mares, 19 ya zonas muertas, 25% de los conflictos socioambientales a nivel mundial ocurren en nuestra región. Y la verdad es que tenemos instituciones ambientales con poco presupuesto, con una regulación débil y con, eh, o incompletas y fragmentadas, ¿verdad? Y en la pandemia, ¿verdad? Muchos hablan de que este año, por supuesto, nosotros también vemos que va a haber una recuperación económica, pero creo que debemos reflexionar a qué se debe esta recuperación y en gran medida se debe a que habrá mayor extracción de recursos naturales, porque lógicamente, como los precios de la energía, del alimento, etc., están aumentando, pues habrá más extractivismo y a nosotros nos preocupa mucho que nos vayamos hacia una reprimarización, sobre todo en Sudamérica. Eh, hemos encontrado mucho mayor aumento en la ilegalidad respecto al extractivismo, debilitamiento de las normas ambientales y evaluaciones de impacto ambiental, el presupuesto se ha reducido en materia ambiental en prácticamente todos los países y, y también el personal, entonces esto, esto es grave. Y, por supuesto, hay un creciente número de conflictos socioambientales que van a afectar la inversión y van a condicionar la recuperación. Yo creo que debemos comprender, y sobre todo, todos los sectores deben comprender que el diálogo previo a la inversión es fundamental, porque si no, la inversión simplemente no funciona. Ya tenemos muchos casos en donde inversiones importantes, mineras, por ejemplo, han sido detenidas y paradas por, por las comunidades, ¿verdad? Porque lógicamente hay, una, hay, una, hay un conflicto muchas veces, sobre todo en el tema agua, biodiversidad, minería. Entonces, creo que debemos realmente tener muy claro que no es post-inversión eh, como estos temas se resuelven, es pre, y eso, eh, el acuerdo de Escazú de verdad, eh, ofrece un marco muy importante para este diálogo previo. Eh, nosotros, 212 defensores del ambiente de la tierra fueron asesinados en 2019. No hemos contado los de 2020 y 2021, que ya tenemos varios. Cuatro cada semana y dos tercios de ellos ocurren en América Latina y el Caribe. Y nosotros tenemos, por supuesto, muy buenas oportunidades para una recuperación sostenible. Nosotros hemos detectado, ¿verdad?, en qué países... Miren ustedes, aquí, país por país, vemos en verde todo lo que podría ser eh, bioeconomía, es decir, cómo basar nuestras economías y el crecimiento, si nadie está en contra del, de la economía o el crecimiento, pero el tema es cómo aprovechamos soluciones basadas en la naturaleza, cómo desarrollamos la economía circular, cómo abordamos con fuerza las carencias de agua y saneamiento. Nosotros hemos hecho un cálculo preciso, muy preciso, de cuánto costaría cerrar la brecha de agua y saneamiento en la región y es posible, es factible, con una inversión de 1,3% del PIB. Lo acabamos de publicar en un eh, policy brief y creo que cuando me preguntan a mí en qué áreas invertir, bueno, en primer lugar en agua y saneamiento. Y desde luego tenemos capacidades para una nueva movilidad, para potenciar energías renovables y aprovechar el, el, la riqueza patrimonial para el turismo y avanzar en la bioeconomía y en una minería diferente. Entonces aquí... Vemos que, bueno, hay países que son claramente extractivistas, ni duda cabe que Venezuela está en ese problema. Bolivia, que está poco a poco transformando su economía, pero vemos Colombia, en fin, los que están con, el, con la barra roja, pues son los que basan mucho de su economía en la, en la minería y en, en, los, eh, en los productos fósiles y en las manufacturas, ¿verdad? Que, como bien les digo, pues si pudiéramos aprovechar mejor estas eh, oportunidades, yo, por ejemplo, Vengo llegando de México, me encantó ver que se inauguró una planta de reciclaje en la Ciudad de México que va a reciclar 1.400 toneladas de basura diarias. Claro que es una ciudad que genera 14.000, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenemos 1.400 que pueden ser, o sea, sí hay salidas y sí hay tecnología para hacer las cosas mejor. Precisamente estos sectores son los que nosotros consideramos que promueven el cambio técnico, generan empleos, Reducen la, la restricción externa, que eso es muy importante. Nuestros países siguen siendo muy dependientes de, el, de la balanza de pagos, ¿verdad? De, de que no tenemos las divisas suficientes. Entonces, pues que tenemos que buscar formas de producir cosas dentro de la región. Así es que estamos convencidos de que para poder hacer esta transición... Y, y la verdad es que hay un contexto que permite, porque está desafiando la ortodoxia, el propio Estados Unidos está desafiando la ortodoxia con una política fiscal expansiva, con inversiones de casi 8 trillones de dólares que ha anunciado para la infraestructura, que está diciendo vamos hacia la sostenibilidad. Bueno, está de, el propio país, está de, eh, Estados Unidos, está desafiando la ortodoxia, pues creo que en nuestra región tiene que hacer mucho más, porque necesitamos nuevos pactos políticos, sistemas de gobernanza participativa que empoderen a las comunidades. Y creemos que no podemos seguir superando los límites planetarios. Es la hora de repensar el desarrollo, de irnos hacia la infraestructura de la vida, que es el medio ambiente, la naturaleza, la salud. Es decir, el cambio de paradigma y transitar hacia una sociedad del cuidado que cuide todo, digo, desde el planeta hasta las personas. Pero Y esto requiere, por supuesto, un cambio económico muy profundo. Sin duda, descarbonizar nuestras economías, restaurar los ecosistemas y valorar su aporte. ¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú? bueno Primero que nada, para nosotros, porque es un camino institucional para rediseñar la cooperación público-privada y fomentar que todos los actores se comprometan con el desarrollo sostenible. Permite mayor acceso a la información, mejor y más información, transparencia y decisiones basadas en la evidencia, participación pública con reglas y marcos claros, construcción de consensos, confianza en las decisiones, cohesión y prevención de conflictos y también algo que nos parece muy importante que es la seguridad jurídica que de tanto se habla para que vengan los inversionistas, bueno pues la verdad que tiene que haber seguridad, ni duda cabe, pero participación ciudadana también y rendición de cuentas y sobre todo, bueno, la protección sin duda de los defensores ambientales. No los podemos seguir matando en nuestra región, aquellos que dan la vida por la vida. Y bueno, Escazú es un marco común para transitar de la erosión social a la expansión de la democracia. Lo que nosotros buscamos, en, en, digamos, lo que se, no nosotros, sino los países que han sido signatarios de este acuerdo, y ahora vamos a ver quiénes son, pues es un proceso para regenerar las confianzas en las instituciones, fortalecer el contrato social, y generar una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad que sustente pactos sociales, ¿verdad? Con un enfoque multiactor. Y la verdad es que se trata de ir de privilegios a derechos. O sea, sinceramente somos una región cruzada por privilegios en donde eh, tienen más voz las elites, donde las comunidades no tienen voz, donde los privilegios como por ejemplo la evasión fiscal o, o los abusos, la verdad, en materia fiscal, la ilusión... En fin, incluso los, los, la renuncia tributaria pues está, eh, está en manos de los pocos y no de los muchos. Y entonces hay que cerrar brechas de bienestar mediante provisión de bienes públicos como la salud, la seguridad climática, la integridad ecológica, la estabilidad financiera. Nosotros consideramos que los bienes públicos globales son fundamentales. ¿Y cómo nos vamos del extractivismo a una producción y a un consumo sostenible? Esto ya lo vimos con inversiones eh, azules, verdes, de, de todos colores, pero que sean con pleno empleo e igualdad de género. Los datos básicos del acuerdo de Escazú, ¿verdad? Este fue adoptado el 4 de marzo de 2018, por cierto, el día en el cual eh, se celebraba un año de la muerte de Berta Cáceres, una de las defensoras de, del medio ambiente en Honduras, y que por cierto se, se investigó tal caso, ¿verdad? Yo creo que un poquito por el ruido que hicimos y se descubrió que efectivamente la, el, el, la, la corporación con la que ella estaba eh, luchando, contra la que ella estaba luchando por un proyecto, eh, fueron los responsables de su muerte. Así es de que esto es lo que el Acuerdo de escasez pretende proteger. Se abrió a la firma, ¿verdad?, el 27 de septiembre, y como decía muy bien Fermín, es el único tratado emanado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo. Todo esto empezó en 1992 y, y, por supuesto, emanó ya como una decisión en Río Más 20. El río fue en 92, Río Más 20 fue en 2002 y ahí comenzó este esfuerzo. Es el primer tratado ambiental y el primero que tiene estas disposiciones, como ya dijimos. Una negociación muy innovadora porque participaron, o sea, la sociedad civil que se denomina el público, ustedes van a ver, que se hace alusión al público, y el público es la sociedad. Y es muy importante porque es la única negociación en la que han participado desde el inicio el público y el gobierno, los gobiernos. No fue fácil, ¿eh? porque miren, empezamos en 2002 y eh, estamos en 2021, ¿verdad? Entonces, no ha sido un proceso sencillo, está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, 24 países ya lo firmaron, lo firmaron justamente el 4 de marzo, y 12 países lo han ratificado. Es decir, que esto, eh, el acuerdo indica que una vez que lo han ratificado 11 países, entra en vigor. Entonces, al ratificarlo 12, el acuerdo entró en vigor el 22 de abril del 2021. Y, por supuesto, está abierto para que otros países lo puedan seguir ratificando. La firma, ratificación y entrada en vigor, el acuerdo está abierto a todos los países, ¿Verdad? Y este, pueden, digamos, la ratificación, hay dos procedimientos que los estados, para que los estados se hagan parte, ¿verdad? Si el estado firmó antes del 26 de septiembre de 2020, va a la ratificación. Si el estado no firmó antes del 26 de septiembre, pues entonces hay un proceso de adhesión que sin duda mis colegas se los pueden explicar muy claramente. El acuerdo se abrió a firma el 27 de septiembre, y el 26 de, de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la sede de Naciones Unidas estuvo abierto entre 2018 y 2020. Por eso nosotros hacíamos mucho, mucha alusión a esto, porque el 26 de septiembre de 2020 hasta ese momento se podía eh, a, a la, firmar en, en Naciones Unidas. Los 24 países que firmaron ya pueden proceder a depositar sus instrumentos de ratificación en cualquier momento. Los países que no han firmado antes del 26 de septiembre de 2020 pueden adherirse a él en un único paso, es decir, ya llegar con la ratificación en la mano. Eh, ¿Cuáles son los elementos centrales de este acuerdo? Bueno, Sin duda, el vínculo entre derechos humanos y protección del medio ambiente, una expresión concreta de, eh, de la Agenda 2030, ¿verdad? Sin duda, eh, los, todos los objetivos hablan de participación, pero también de no dejar a nadie atrás, que nadie esté excluido. Ese es el problema. Nada sobre nosotros y nosotros. En realidad, ese es, el, ese es el gran lema del Acuerdo de Escazú. Y por supuesto, hay obligaciones de los estados para con las sociedades, con cooperación, ¿verdad? Estándares muy importantes. Es el primer tratado que protege a los defensores. Hay una conexión con los derechos de acceso y transparencia y hay una centralidad en el fortalecimiento de cooperación y construcción de capacidades. Hay muchos países que han avanzado mucho. Nosotros tenemos un observatorio que le hemos llamado Observatorio de la Democracia Ambiental. Lo pueden ustedes visitar y verán que muchos hay, hay algunos países que dicen nosotros no queremos firmarlo o ratificarlo porque ya tenemos todo esto. Bueno, pues entonces con mayor razón deberían sumarse si ya tienen todo esto, pues cuál es el problema. Entonces, eh, el acuerdo, por supuesto, tiene una estructura, ¿verdad? Tiene, eh, esto es lo que observa el acuerdo o lo que contiene. Eh, por supuesto, el primer pilar es el de acceso a la información ambiental. El, el segundo pilar es la participación en la toma de decisiones. Aquí tiene usted los artículos. El tercero es el acceso a la justicia y el cuarto, el de los defensores ambientales. Así es como se organiza. El, el acuerdo y por supuesto el quinto pilar que es muy importante es la, el fortalecimiento de capacidades, cooperación e intercambio. Así es de que eh, ahí estamos, esto es el acuerdo y esperamos que, bueno, y este es el, esta es la trayectoria, ¿verdad? Que tuvimos que seguir. Eh, en 1992, como les decía, se aprobó, se aprobaron los 27 principios de Río en la declaración de Río en 1992 y el principio 10. Por eso todo el mundo habla del principio 10, nadie sabe de dónde viene el tema. Pues el tema viene de que se aprobaron 27 principios en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el 10 de esos 27 era este, el principio de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Y de ahí entonces, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que fue en Johannesburgo, ya 20 años después, ¿verdad?, se habló ya de que los países deberían promover, ya se habló un, un plan de implementación, se abrió en ese, en ese momento un plan de implementación. Y por supuesto, en la declaración sobre la aplicación del principio 10, pues se hizo un, una, pues un llamado y también se hizo una declaración específica de América Latina y el Caribe. Y por supuesto, en la Agenda 2030, pues incluye 17 objetivos de los cuales pues casi todos observan, como les decía, esta idea de promover sociedades pacíficas, inclusivas y sobre todo el objetivo 16 de la Agenda 2030, que debe garantizar la adopción en todos los niveles de decisión para que sean inclusivas, participativas y representativas. ¿Qué pasos son los que, los que debemos dar hacia la primera conferencia de las partes? Porque como el acuerdo ya fue ratificado y ya entró en vigor... Entró en vigor eh, en abril del 2021. Entonces, el acuerdo llama a que un año más tarde, en abril de 2022, debemos llamar a la primera conferencia de las partes. Y en eso estamos. Estamos realmente trabajando hacia esta COP 1. Obviamente, eh, en, en San José hemos hecho reuniones con los países signatarios antes de esta COP. Una de ellas fue en San José, otra fue en San John's en 2020. Y en, dos, en, en 2021, bueno, la gran noticia de que entró en vigor y la primera COP que esperemos se haga en abril de 2022. En principio se haría aquí en Santiago, ojalá presencial y, y ojalá con más países que hayan eh, ratificado y que puedan venir como participantes eh, directos. La agenda eh, es una agenda muy acorde con la agenda 2030, como ya lo expresé aquí. Y sobre todo, pues también tiene elementos de reforzamiento mutuo con el Acuerdo de París, ¿verdad? Y desde luego con la Convención Marco de Cambio Climático. Aquí se hacen las correlaciones y con mucho gusto les podemos dar mayores detalles, ¿verdad?, sobre estas correlaciones que en realidad se establecen. Y por supuesto, la importancia de este acuerdo en otros procesos. Sin lugar a duda, la OCDE ha reconocido la importancia de eh, políticas públicas, de conductas empresariales responsables. El Parlamento Europeo realmente sacó una resolución muy importante apoyando a Escazú, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, el, el secretario general hizo también un un policy brief y por supuesto nos, nos hizo favor de acompañar el acuerdo con una introducción y por supuesto eh, tenemos digamos todas las instituciones de la región que están en ello. Nosotros también, la verdad es que nos inspiró el, el Acuerdo de Arjus, es un acuerdo que cumple 20 años este, este año, eh, eh, que es uno de los acuerdos, yo diría, más progresistas en, en Europa, que precisamente habla del acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Nosotros, obviamente, rebasamos incluso este acuerdo porque el nuestro, o el de la región, este a, aborda el tema de la defensoría de los luchadores por el medio ambiente. Así es que bueno, este este acuerdo además tiene tiene un mecanismo público regional. O sea, el mecanismo público estará siempre ahí, es decir, el público, la sociedad deberá acompañar a este proceso siempre y no solo acompañar, es participativo, debe estar adentro es decir, los que acompañaron esta negociación y otros más que se quieran sumar, y ojalá ustedes también se sumen con nosotros, eh, realmente podamos avanzar y eh, bueno, y les podemos contar cómo participar en el acuerdo regional con muchísimo gusto. Y además, como les digo, en esta página web ustedes podrán encontrar el Observatorio de Democracia Ambiental, el propio acuerdo y todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Nosotros somos la Secretaría del Acuerdo la Cepal en su conjunto y este bueno pues ponemos a su disposición como les digo estas dos páginas web y mis colegas que se quedarían con ustedes para responder y estoy segura para este debate que espero sea muy muy interesante muy muy yo diría participativo cuenten con nosotros cuenten conmigo sobre todo eh, eh, la verdad es que a mí me tocó el privilegio de estar en la cumbre de, de 1992, y bueno, eso revela mi edad, yo, yo lo sé, lo comprendo, pero no importa, este, lo que importa es que nos tardamos mucho tiempo, pero aquí estamos. Es decir, son procesos largos, pero son, o sea, como dice el dicho, la justicia tarda, pero llega. Entonces este acuerdo de Escazú para nosotros es un acuerdo muy importante para que la ciudadanía, defienda nuestro planeta, lo proteja y también eh, podamos cautelar un desarrollo más sostenible, más inclusivo y desde luego con el bienestar en el centro. Así es que muchísimas gracias, Fermín, Tatiana, Damián, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doña Alicia. Eh, impecable su presentación. Creo que nos llevamos un montón de, de conceptos. Eh, de nuestra parte como organizadores y, y estoy seguro que también aplica a todos los colegas de, de la región eh, quedamos ahora conectados con, con el resto del equipo de, de CEPAL, sabemos que tiene una agenda súper cargada, así que le agradecemos hacerse este tiempito para, para poder hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y los dejo en muy buena compañía, ¿eh? porque si hay alguien que sabe sobre esto es José Luis Amaniego, Carlos de Miguel y David Barrio. Gracias de verdad. Muchísimas abrazo. gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. Katiana, te cedo a vos la palabra. Bueno, arrancamos entonces con el periodo de preguntas. Tenemos, como decía doña Alicia, este, a varios expertos que, que nos pueden responder ya preguntas más específicas sobre el acuerdo. Eh, está Carlos de Miguel, David Barrio y José Luis Amaniego. Bienvenidos a esta sección. Bueno, arrancamos con eh, preguntas, un par de preguntas generales para darle la palabra eh, a, los, a los colegas que están acá participando. La primera pregunta eh, sin duda tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Porque es un acuerdo muy joven que además entra en vigor, acaba de entrar en vigor en plena pandemia, ¿verdad? Entonces no podemos dejar esa, ese contexto de lado. Y la pregunta, la primera pregunta sería, ¿cómo esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? que es una situación a nivel global y obviamente con todo lo que implica a nivel de América Latina, ¿cómo esto ha influido o está influyendo en la puesta en marcha de este acuerdo? Lo que se tenía previsto anteriormente, ¿cómo se ha adaptado al nuevo proceso? Eh, no sé quién, le doy la palabra, eh, no sé quién contestaría, eh, don Carlos de Miguel. Yo puedo contestar. Bueno, eh, muchas gracias eh, eh, por, por este evento. En primer lugar, Tatiana, eh, eh, quisiera recordar algunas de las palabras que Alicia, doña Alicia Bárcena ha mencionado, y es tener en cuenta la situación dramática que ha sufrido el, el planeta y la región en términos sanitarios y económicos. Y, y más allá de que efectivamente la CEPAL está preveyendo que este año haya cierta recuperación económica después de las dramáticas caídas de, del año pasado, eh, la realidad es que la región se ha visto eh, sumamente afectada y está todavía sumamente afectada por la pandemia eh, del COVID. Además, también está muy afectada por numerosos eventos extremos asociados a el, el, el cambio climático eh, que se está exacerbando. Entonces, la realidad es que eh, la pandemia y la situación tendencial en las, en las pautas económicas, sociales y ambientales como también mencioné Alicia, no era buena los conflictos eran crecientes antes de la pandemia y durante la pandemia en muchos casos, muchas de esas tendencias se han exacerbado, algo que también mencionó Alicia. Entonces el acuerdo de Escasú en el marco de la discusión de los países surge como una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo, incorporar procesos más dialogantes, más participativos y buscar eh, cómo tener una recuperación más saludable, eh, más transformadora, que sea resiliente y que sea duradera en el tiempo. Pero obviamente, sin duda, eh, como todos lo sabemos, las urgencias de la pandemia eh, muchas veces han eh, quitado un tiempo a, eh, importante a todos los actores, eh, no solo políticos, sino ciudadanos, por las propias restricciones, incluidas las de movilidad de la pandemia, y eso efectivamente ha tenido alguna incidencia en retrasos en algunos procesos de ratificación o adhesión en, en los países. No obstante, es importantísimo destacar que el proceso de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un proceso que se ha dado en forma muy rápida. Eh, en, en los acuerdos multilaterales ambientales, lo normal son varios años la duración de las ratificaciones, normalmente superior a tres. El Acuerdo de Escazú ha entrado en vigor en dos años y seis meses, lo que en términos internacionales fuera del Acuerdo de París, que por la por la, eh, el momentum que tuvo en su, eh, en, su, en su caso, fue relativamente rápido, la mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales, si ustedes revisan en, en sus países, Basilea, Montreal y demás, lleva varios años los procesos de ratificación, porque requieren un largo proceso de revisiones en los parlamentos, en los tribunales constitucionales. Entonces, yo diría que efectivamente ha tenido alguna incidencia eh, por las razonables y lógicas causas de la pandemia que ha transformado la situación en todos los países pero que el proceso ha avanzado muy rápido y la verdad es que somos optimistas porque consideramos que el acuerdo al ser una herramienta precisamente para fomentar una eh, transformación en la, en la forma de la recuperación pues va a ser va a continuar avanzando en estos procesos de ratificación y adhesión. Así que ya estamos con el acuerdo y creo que esa es la buena noticia y aquí la invitación es, dentro de las circunstancias complejas, a apoyar a todos los países en esos procesos de ratificación y adhesión. Muchísimas gracias, don Carlos. Sí, sin duda eso va a ser este, mucho de lo, de, lo que, de lo que viene y de lo que marcará realmente eh, los esfuerzos que se necesitan, ¿verdad? sobre todo en este contexto, como bien usted lo planteaba. Eh, no sé si don José Luis y don David, ustedes tienen algo que acotar a esto o pasamos a la segunda pregunta. Sí, me gustaría hacer un comentario muy breve a esta, a esta primera pregunta. No solamente eh, ha afectado la, la implementación del acuerdo de escaso, por lo que ya dijo Carlos, sino que de alguna manera corrió el piso a partir del cual se tiene que implementar el acuerdo de escaso, porque durante la pandemia... Eh, muchos procedimientos eh, han sufrido eh, rezagos también o han sido más difíciles de implementar porque se suspendieron plazos, se suspendieron accesos a pedidos de información o, o, o se ampliaron los plazos para las respuestas. Entonces lo que era el piso con el que se negoció Escazú por efecto de la pandemia y el relajamiento en general en los procedimientos, el piso se corrió un poquito más. Entonces, eh, Escazú va a tener que remontar rápidamente ese rezago que se produjo o ese relajamiento que se produjo por efecto de la pandemia en los procedimientos ya existentes previamente. Muy bien. Sí, sin duda, eso, eso obviamente ha tenido un gran, un gran efecto. Pasamos a la segunda pregunta, entonces, general, para después de haber este, dudas específicas. La segunda sería que, bueno, indudablemente, verdad eso que ustedes están comentando, eh, ha habido retrasos eh, esperables por todo el tema de la pandemia a nivel de procedimiento y, bueno, de adhesión, etc. Pero un tema no menos importante son también las condiciones con las que cuenta la región y que también se han agravado con el tema de la pandemia misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Lo que ustedes piensan que se necesita para una implementación efectiva eh, de, este, de este acuerdo a nivel de la región, tomando en cuenta lo heterogénea que es y lo convulsa, ¿verdad? También, que, que suele ser muchas veces. Sí. Bueno, eh, eh, yo, yo diría que en primer lugar, el, el primer paso eh, está dado, eh, que es la entrada en vigor del acuerdo. Eh, hasta, hasta la entrada en vigor del acuerdo, obviamente, el acuerdo... Sí, eh, cuando un, un país firma un acuerdo, obviamente ya tiene un compromiso político con el acuerdo y ya a partir de la firma el, el país no puede con, ir en contra de lo, del objetivo eh, y, y los alcances del acuerdo, pero la realidad es que un país adopta el compromiso del cumplimiento de un tratado cuando eh, lo ratifica y este entra en vigor. Entonces, el primer paso está dado, esto es una muy buena noticia para la región, de hecho el 22 de abril eh, entró en vigor coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra y, y eso fue así gracias al compromiso tanto de Argentina y de México de, de, de depositar conjuntamente tres, tres meses eh, antes eh, siguiendo eh, el articulado del, del tratado. Ahí respecto de la implementación yo diría que hay dos elementos. Uno es el elemento regional en el que estamos avanzando eh, con los eh, países signatarios en todos aquellos temas que han de negociarse y discutirse en la primera conferencia de las partes eh, y que, como saben, la, la, en, en un tratado como este, en general los acuerdos multilaterales ambientales, la conferencia de las partes es la máxima autoridad que eh, lidera los procesos de implementación del acuerdo. Es decir, son los gobiernos parte los que lideran eh, el, el, la vigilancia y el monitoreo y el acompañamiento de la implementación del acuerdo. Entonces, ahí hay un elemento central que es esa preparación de la COP y hacer que todos los articulados asociados a la conferencia de las partes y al comité de aplicación y cumplimiento que es el órgano subsidiario que está establecido en el acuerdo para apoyar a la conferencia en la implementación, empiecen a operar. Eh, en la escala regional hay otro elemento también muy importante y es que este es un acuerdo de fortalecimiento de capacidades y cooperación. Entonces, en la escala regional es importante también empezar a coordinar las acciones dentro de la región, pero también con otros donantes, como ya está ocurriendo de otros países extrarregionales que puedan apoyar tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y a nivel nacional es el elemento que yo diría que es eh, fundamental, porque en realidad son los Estados los que se comprometen a través del acuerdo con sus propios ciudadanos para adoptar, y esto está contenido en el acuerdo, adoptar las medidas necesarias de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa o de forma de hacer las cosas para que el acuerdo eh, eh, ejerza sus beneficios y, y sus garantías en cada país. Y yo diría que la palabra, la forma de hacer las cosas es fundamental porque, como bien se mencionó, y hay una de las preguntas que está mencionada ahí en el chat, efectivamente en muchos países de la región hay normativas asociadas a los derechos de acceso y a la protección ambiental. De hecho, toda la revisión de normativas y, eh, y asociadas a los derechos de acceso y buenas prácticas y jurisprudencia están en el observatorio del principio 10 que mencionó nuestra secretaria ejecutiva, pero que fueron la base precisamente para ver esa heterogeneidad que tú mencionabas, Catiana, eh, y poder hacer un tratado acorde a las necesidades y a las prioridades de América Latina y el Caribe. Entonces ahí eh, el cambiar la forma de hacer las cosas y poner el foco en implementar lo que se tiene es un elemento central a nivel nacional. Obviamente habrá algunos países que van a tener que actualizar marcos normativos, pero hay otros que ya lo están haciendo. De hecho, eh, respecto al eh, artículo sobre la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, ya hay varios países de la región que están eh, emitiendo eh, eh, eh, normativa o reglamentos para favorecer ese entorno propicio para estas actividades. Así que el Acuerdo Escaso a nivel nacional ya está ejerciendo algunas buenas prácticas, ya hay eh, eh, procesos que lo toman tanto a nivel del poder ejecutivo como del judicial como referencia en sus actividades y creo que eso es un elemento fundamental. Porque como bien decía eh, José Luis, también ahí el COVID eh, nos pone en un eh, momento muy eh, convulso porque efectivamente los ministerios de medio ambiente en todos los países de América Latina han, han, han tenido unos recortes presupuestarios importantes con la excepción de un país eh, y, y, y también ha habido una presión por una recuperación rápida que no tiene en cuenta eh, eh, factores sociales y ambientales y que eso eh, eh, puede dificultar que busquemos esa senda sostenible que estamos buscando para la, para la recuperación. Entonces, el Acuerdo de Escazúa ahí tiene un principio muy importante que es el de no regresividad y creo que es importante tutelar que en estos momentos de dificultades, pues al menos no haya regresividad en lo que ya tenemos y a partir de ahí, sobre el principio de la progresividad, ir construyendo en función de las prioridades de cada país. Así que eh, estos son los tres, digamos, tres áreas importantes. La regional propia del tratado, eh, eh, la regional asociada a la cooperación tanto dentro de la región como esta regional, y finalmente eh, las acciones a nivel nacional en los países parte para, para avanzar en la implementación. Porque el acuerdo, como bien dijo Fermín al, a, en el origen, en el objetivo, dice implementación. Eh, entonces no está en el foco en, en, en, en grandes desarrollos normativos, sino en hacer las cosas bien. Ese es el, el principal objetivo. Muy bien, muchas gracias. Eh, pasamos a la primera pregunta entonces de los colegas. Eh, la, la primera pregunta es de Daniel dice cómo se hace precisamente si para que el tratado no se quede en el papel, considerando que todos los países de América Latina ya tienen una amplia normativa ambiental nacional que raramente se cumple. Precisamente es toda la implementación. ¿verdad? y si podrán los ciudadanos individuales reclamar por incumplimientos del tratado. Sí. Eh. Bueno, Parte de la, de, la, de la respuesta a esta pregunta justo la había anticipado antes, pero yo ahí le pondría un ejemplo. Eh, ¿Avanzaríamos lo mismo en la lucha de cambio climático sin el acuerdo de París o avanzaríamos lo mismo en, en acabar con la utilización del mercurio sin el convenio de Minamata? Eh, mi, mi impresión es que obviamente no, eh, el tener un tratado no va a resolver todos los problemas, pero sí nos pone... Una llamada de atención que incluso es regional, en este caso del Acuerdo de Escazú global en el Acuerdo de, de, de París, que nos, nos pone un foco mayor de atención y nos autoobliga a avanzar en estas cosas que sabemos que tenemos que cumplir? Entonces, obviamente, es importante eh, contar con el acuerdo, pero eso no significa que no tengamos que eh, perseguir su cumplimiento, y al igual que perseguir el cumplimiento de la eh, legislación nacional. Respecto al, al, al, al elemento final de la pregunta, eh, creo que eso es muy importante. Este, ese elemento tiene que ver con, con precisamente el desarrollo del Comité de Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Yo les invito, entre paréntesis, a que ustedes puedan leer con calma el Acuerdo de Escazú, porque la lectura permite conocerlo en detalle y aclarar muchas dudas. Pero El artículo 18 hace referencia al Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, es un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, que es no punitivo, no judicial, no confrontacional, es recomendativo y es un órgano para apoyar precisamente por el cumplimiento en aquellos aspectos que eh, alguna de las partes no esté avanzando. En los comités de cumplimiento de los acuerdos multilaterales ambientales, o si nos referimos, por ejemplo, al acuerdo de la Convención de Arcus, que es el hermano, por así decirlo, mayor eh, que rige en Europa, eh, similar al acuerdo de Escazú, eh, los ciudadanos efectivamente, cuando hay eh, dentro de un debido proceso hay uh, algún incumplimiento sobre algún elemento específico que es reiterado por algún estado, eh, pueden hacer una solicitud para que ese comité revise la situación y ejerza una recomendación al estado parte. Es importante destacar que es de nuevo, no judicial y no punitiva, es recomendativa, pero la realidad es que la práctica en estos acuerdos ha hecho que los estados, al notar esa situación, hayan mejorado sus prácticas y, de hecho, no solo en el estado, porque en muchos casos la recomendación es general y la aprovechan eh, varios estados. Así que ese es uno de los elementos, por cierto, eh, el desarrollo de ese... Comité, que por cierto también se discutirá en la primera conferencia de, de las partes. Así que esa es, esa es la idea. Y obviamente todos los ciudadanos tienen el acuerdo porque los acuerdos eh, multilaterales, los acuerdos internacionales entran a formar parte del cuerpo normativo nacional y por tanto... Todos los ciudadanos tienen, como no podría ser de otra manera, el, los procedimientos nacionales para tutelar y garantizar sus propios derechos. Entonces, esto refuerza los marcos ya normativos que en muchos países ya existen para la tutela y la garantía de estos derechos a nivel nacional. Muchísimas gracias. Como usted dice, es, eso es lo que esperamos, ¿verdad? que este acuerdo realmente, sobre todo, se vea en la implementación. Y en ejemplos que, que realmente hagan la diferencia en nuestra región, verdad que ya sabemos todo lo que sucede ¿verdad? Con, con el tema ambiental y los defensores ambientales específicamente. Sí, de hecho, eh, hay... si me permites, eh, Adriana, cuando claro. surgió la discusión del acuerdo eh, y, y, y la declaración original, y de hecho el contenido y cómo evolucionó el contenido de la negociación, eh, tuvo mucho que ver lo que mencionabas, que es ver la problemática que había en la región y ver cómo todos, conjuntamente, todos los países y la sociedad que participó podían establecer un tratado que permitiese tener una herramienta adicional para frenar con esos elementos problemáticos de la región. Bien. Bueno, acá hay una pregunta de María Julia que pregunta, ¿qué opinan ustedes de la postura del gobierno de Chile que no ha ratificado el acuerdo argumentando que puede generarle conflictos judiciales internacionales? ¿Cómo se puede responder a esta postura y que podría ser también la de otros países que todavía no han ratificado, ¿verdad? por ejemplo? Sí, eh, bueno, a ver, eh, precisamente es interesante esta pregunta eh, porque eh, el, creo que fue el fin de semana pasado en un medio... Nacional de Chile, eh, eh, la tercera había una entrevista a, a un asesor eh, que estuvo involucrado en este proceso, un asesor del, del presidente, y le hicieron la pregunta, esta, esta misma pregunta. Entonces, yo quisiera repetir lo que acaba de, lo que mencionó. Eh, dijo, estaba esperando la pregunta. Mi postura sobre este tema fue evolucionando en los últimos meses que estuve en el gobierno al escuchar diferentes miradas y todos los factores que están en juego. Cuando el acuerdo se abrió a la firma en septiembre del 2018, estábamos esperando el fallo de Bolivia y, por tanto, en mi opinión era prudente en ese momento ser más cautos. El acuerdo se debía analizar a la luz de la red de tratados internacionales que tiene Chile y no como un acuerdo aislado. Ahora, después del fallo con Bolivia... Y considerando que este acuerdo permite fortalecer el estándar de toda la región que está muy atrasada en los derechos de acceso a información, participación y justicia, es importante que Chile adhiera. Porque es un país que, además de estar avanzado en la materia, no puede quedarse afuera de la discusión necesaria en que la región completa tiene que avanzar en los estándares de acceso a estos derechos. Eso, eso es lo que mencionaba él. Respecto del, del, del tema de los conflictos judiciales internacionales, yo discrepo. Eh, y, y la discrepancia viene por el hecho de que el Acuerdo de Escazú es un tratado, eh, básicamente, que genera obligaciones de cada Estado parte con sus ciudadanos. De hecho, los beneficiarios del tratado, que son el público, son las personas nacionales, físicas o jurídicas, eh, organizadas en forma comunitaria, o aquellos sujetos a la jurisdicción nacional. Por tanto, las obligaciones, que son con para, para el Estado, son sobre sus ciudadanos y, por tanto, el ejercicio y el cumplimiento tiene que ser de un Estado con sus propios eh, ciudadanos. Por tanto, difícilmente uno puede entablar un, un, un conflicto eh, eh, judicial internacional cuando incumple o, o no avanza en el cumplimiento de obligaciones que tiene con sus ciudadanos. Pero además... El elemento fundamental es que este es un acuerdo de cooperación y de fortalecimiento de capacidades y que sus órganos no son judiciales. El comité, como les mencionaba, es un comité recomendativo, no judicial, no punitivo, y el máximo, la máxima autoridad del tratado es la conferencia de las partes, donde están los propios estados. Eh, es importante, para complementar ya finalmente la pregunta, eh, por si acaso eh, surgir posteriormente, que al igual que cualquier tratado internacional, y ustedes pueden mirar el Acuerdo de París, Minamata, cualquier otro, este tratado, el Acuerdo eh, de Escasú, tiene un artículo sobre resolución de controversias, en, eh, eh, eh, que es el artículo 19. Y ese eh, artículo tiene unos párrafitos. El primero lo que dice es que si entre dos estados, eh, sus, eh, eh, suscriptores del Acuerdo de Caso, hubiese alguna controversia eh, sobre el acuerdo, básicamente lo que dice es que lo resuelvan entre ellos de buenas maneras y en forma amigable. Y a partir de ahí lo que les dice es, bueno, si ustedes quieren, tienen varias opciones, pero tienen que ponerse ustedes de acuerdo sobre las opciones. Y ahí hay alguna opción, eh, si hubiese alguna eh, duda... Entre Estados eh, que eh, permite pues, ir a arbitraje o, u otras opciones. Pero de nuevo, esto es una regla estándar que tienen en todos los tratados multilaterales ambientales y en otros, y en realidad es muy difícil que en el acuerdo de escasú se pudiese eh, eh, o fuese necesario. Eh, la Convención de Ajus, que tiene la misma norma, nunca ha tenido ningún eh, eh, ninguna, eh, conflicto. Eh, in, ...internacional o entre Estados, precisamente por lo que les mencionaba al principio. Este es un acuerdo para garantizar los derechos y construir la sociedad entre los Estados y los ciudadanos de cada país. Y por tanto, en realidad, no hay, eh, como puede ocurrir en un tratado comercial, eh, conflictos o posibilidad de discrepancias entre, entre Estados. Así que, ojalá, eh, yo estoy convencido que Chile... Eh, prontamente eh, pues eh, adherirá al, al, al tratado. Muchísimas gracias. Hacemos bueno. una pregunta más, si quieres, Katy, para, para cerrar. Sí, estoy viendo que hay unas tres preguntas. Bueno, nada más, bueno, cierto, una pregunta muy concreta de Margaret que dice que en la experiencia de CEPAL, ¿qué beneficios puede traer la firma del acuerdo de escaso en la búsqueda de inversionistas internacionales en países como Venezuela y en una perspectiva más regional? ¿Qué clase de acuerdos se pueden promover bajo el marco del Acuerdo de Escazú para repensar la, produ la producción petrolera que es tan importante para la economía de Venezuela, Colombia, Ecuador o el mismo Brasil? Eh, eso por un lado, y como estamos casi cerrando nada más, hay dos preguntas que tienen que ver mucho también con el tema del, del, del monitoreo, ¿verdad? del cumplimiento, del monitoreo del cumplimiento del convenio, los mecanismos que hay para para ayudar a los gobiernos en la implementación y a la sociedad civil organizada también, por ejemplo, también incluyendo comunidades indígenas que puedan defender sus derechos. Sí. Respecto de, de, del tema de, de, digamos, la CEPAL y, y las inversiones, eh, la primera cautela que hay que decir es que el Acuerdo de Escazú tiene un objetivo y unos contenidos, es decir, tutela y garantiza los derechos de acceso Acceso a la información, participación, y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como tutela la garantía en la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Eso es su objetivo. Ese objetivo, estos derechos son procedimentales, son instrumentales para lograr una forma de hacer las cosas que permita alcanzar la Agenda 2030 eh, y, y sus objetivos de desarrollo sostenible, eh, luchar contra el cambio climático o cumplir con otros acuerdos multilaterales ambientales. Pero no tutela todos los elementos ambientales y obviamente no tiene que ver con, eh, eh, en muchos casos, con los procesos de inversión. Eh, en cualquier caso, lo que sí tutela, respecto al proceso de inversión, es que los procesos de inversión tiendan a ser sostenibles y dentro del de procedimiento, pues eh, en los países que tienen sus sistemas de evaluación de impacto ambiental, se haga un proceso de participación adecuado que permita prevenir los conflictos y mejorar ese proyecto de inversión. Así que, en nuestra opinión, lo que va a permitir es que haya mejores inversiones, con reglas de juego más claras, que permita involucrar en sus beneficios a toda la sociedad y protejan el medio ambiente, donde todos ganen. El que invierte, la sociedad y el país. Eso es lo que persigue, pero persigue dentro de, lo, de la normativa de la Guardia del Acuerdo de Escazú, lo que tutela es que haya un proceso participativo adecuado. Eh, eh, por cierto, eh, es importante destacar, eh, porque también se ha dicho en algún momento, eh, los procesos de participación. Lo que se recoge de la participación tiene que ser oportuna, tiene que ser debidamente considerada, tiene que ser respondida, pero no es vinculante en el Acuerdo de Escazú, ni lo es en los sistemas de eh, evaluación de impacto ambiental de los países de, de América Latina. Entonces, yo creo que eh, va a permitir… Mejorar los procedimientos, haciéndolos más estándares en la región, más homogéneos. Eso siempre es bueno para el proceso de inversión. Y también facilitar que las inversiones sean eh, más sostenibles. Social y e ambientalmente, es decir, con mejor licencia social y li licencia ambiental. Y por eso el acuerdo de Escazú lo ha apoyado la OCDE, lo ha apoyado el Banco Interamericano de Desarrollo y, y la Banca Regional, y por tanto lo que busca es una mejor, un, como decía, unas mejores inversiones. ¿Qué está la CEPAL? Bueno, yo creo que. Eh, hasta cierto punto es positivo porque nosotros somos una comisión económica y precisamente lo que buscamos es el desarrollo sostenible en América Latina y por tanto buscamos que se desarrolle con buenas inversiones. Nuestra secretaria ejecutiva mencionó varios sectores que para nosotros son prioritarios en la recuperación y todos ellos requieren de una activa participación del sector privado y de inversiones. Así que esperamos que eso, eh, eso sea una, una realidad en el futuro. Y respecto al cumplimiento de la implementación, ahí es importante destacar, eh, como ya dije, que el, el, el Acuerdo Escaso es un acuerdo de fortalecimiento de capacidades y cooperación. Eh, tiene muchos elementos, tiene tres artículos asociados a eso. Uno tiene que ver con el centro de intercambio, que es el observatorio, donde tienen ya la normativa que está eh, existiendo en la región y por tanto se puede consultar para ver lo que, que cada país tiene eh, ya disponible pero después es importante destacar que se está avanzando obviamente en la primera conferencia de las partes y las partes van a ser fundamentales en cómo se eh, desarrolla la implementación del acuerdo eh, hubo una, durante la negociación eh, y, y posteriormente lo que se está buscando es que aquellos países eh, preparen algún tipo de prioridad de planes de acción de tal manera que incluso la cooperación pueda apoyarlo sobre las prioridades eh, que cada país tenga que no necesariamente son las mismas, por ejemplo, por poner un ejemplo, el acuerdo recomienda que en los países haya registros de emisiones y transferencia de contaminantes. Bueno, en América Latina pocos países tienen estos registros, básicamente dos. Pero, por ejemplo, aquellos que están en, en, en la OCDE o son miembros de la OCDE, como va a ser, como es el caso de Costa Rica, en la OCDE todos los países tienen registros. Por tanto, el acuerdo de Escazú, eh, eh, si Costa Rica tiene esa prioridad, a través del acuerdo de Escazú y cooperación se podría avanzar en apoyar esta fuente de información ambiental que es fundamental para la buena de ...toma de decisiones de política pública. Y en otros países tendrán que potenciar, pues, e eventualmente sistemas de participación o sistemas de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, ahí la cooperación es un elemento central y yo creo que la COP eh, obviamente va a ser eh, clave para, para avanzar. Estamos, como les decía, en una etapa intermedia porque estamos todavía formando, por así decirlo, el acuerdo... Y obviamente el Comité de Aplicación y Cumplimiento es un elemento eh, eh, muy importante para que se pueda apoyar a los países en aquellos elementos específicos donde los ciudadanos o los propios países consideran que necesitan ayuda a través de este órgano eh, especializado en, en, en, la, en, en la implementación. Así que, y obviamente es importante que se difunda mucho el acuerdo de escaso. Ustedes son eh, claves para ello porque eh, la mejor manera de garantizar los derechos es que los ciudadanos los conozcan eh, y conozcan el contenido del acuerdo y aquello que tutela. Eh, entonces, eh, la mejor manera es difundir y que los ciudadanos lean y se, se eduquen en sus derechos y puedan hacerlos efectivos. Eh, y creo que con eso respondería a esas, esas dos preguntas. Sí, sí. Muchísimas gracias. En realidad, este, estamos apenas comenzando ¿verdad? con el acuerdo y, y obviamente los desafíos son grandes, pero también las satisfacciones que pueden venir. Le doy, sin más dilatación, la palabra a mi colega Damián Profeta, que va a hacer el cierre y la despedida. Muchas gracias. Bueno, reitero las gracias en nombre de Claves 21 y latín Clima. Eh, muchísimas gracias. A doña Alicia Bárcena, Carlos de Miguel, José Luis Amañego, David Barrio y toda la gente de CEPAL que aceptó nuestra propuesta de actividad y la, la pudimos hacer. Gracias a, a todos y todas quienes están ahí detrás de cámara. Rescato a modo de cierre algunos conceptos que, que se virtieron en, en este webinario. Bueno, por un lado la necesidad de nuevos pactos políticos con múltiples actores y perspectiva de género. También la apuesta por esa infraestructura de la vida que, que mencionó Alicia, la necesidad de romper las brechas eh, que tenemos entre texto legal e implementación efectiva, eh, atender los déficits democráticos en, en temas de participación, consulta previa, acceso a la justicia, eh, acceso a la información pública. Por otro lado... Eh, Regenerar la confianza en las instituciones Ir de privilegios a derecho, otra, otra cuestión que, que me pareció muy importante que, que mencionó Alicia Proteger a defensores y defensoras de la naturaleza Y al mismo tiempo tener a Escazú como la herramienta Para la reconstrucción que necesitamos para la pospandemia eh, Escazú es una herramienta para eso, para eso que necesitamos y bueno, a modo de cierre, esta actividad, como ustedes saben, la organizamos Claves 21 y Latin Clima en el marco de un proyecto sobre biodiversidad que tiene el apoyo de Earth Journalism Network, eh, que está básicamente apalancada en un podcast, así que invitamos a todos y todas a escuchar el podcast Raíz eh, en escuchoraíz.com y si no, lo buscan por Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y todos los canales, incluso YouTube. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias y estamos en comunicación y en contacto para lo que necesiten. Simplemente para agradecer también, gracias a todos. Le recordamos que les vamos a estar en contacto con la grabación de, de la reunión y, y también con las, eh, las diapositivas de, de Doña Alicia, si, si no me equivoco, también se las vamos a, a poder compartir. Gracias a todo el equipo de CEPAL y gracias a todos por, por participar. Muchas gracias. Puede ser mucho. Chao.